El deporte y la ciencia. Científicos al servicio de los deportistas. Hola, soy María Antonella Reding, jugadora de rugby. Actualmente integro el seleccionado nacional. Hoy me encuentro en Villahuay, en el gimnasio de la carrera de kinesiología Uner. Y bueno, estoy haciendo mis entrenamientos previos al, al torneo. También soy estudiante de kinesiología y estoy a punto de egresar. Gonza. Estoy yendo. En 5 estoy. Dale, ¿qué te pasó? Me doblé el tobillo jugando el sábado. Oh, uh, bueno, dale, vení que te espero. Oh, Gonza. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, vos? ¿Qué pasó? Me doblé el tobillo jugando el sábado. A ver, sentate. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un par de ejercicios ahora eh, de fortalecimiento. Y después si quieres, te enseño a vendarte eh, para que esté más seguro de que puedas jugar el, el sábado, te sientas más firme. Bueno González, pues ahora vamos a hacer un ejercicio que vamos a trabajar la, la prepercepción, que es la percepción que tenemos nosotros de nuestro movimiento del cuerpo en el espacio. Y bueno, te vas a parar ahí en un pie y vamos a tratar de mantener el equilibrio. Si te cuesta mucho, yo me voy a parar acá y vos te agarras, Mantengo ahí. Esto nos va a ayudar al fortalecimiento también. Bien, aflojo. Vamos ahora que te voy a explicar lo del vendaje. Vení, sentate acá. Acordate siempre que vamos para el lado contrario que, hicimos, que se produjo la lesión. De adentro hacia afuera, el tobillo 90 y ahí vendamos en 8. Con esto vas a ver que te vas a sentir mucho más seguro en el momento de pisar. Y bueno, además vamos a evitar que se siga produciendo un esguince mayor. Flexionó. ¿Quedó bien? Sí. No, no. Bueno Gonzalo no, nos vemos. Que andes bien. Gracias. Mantenemos al tanto después.